Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta tercera mesa del de foro Conflictos, Disputas por la Paz y Horizontes Alternativos en nuestra... Hemos tenido ya una mañana de rico debate y reflexión, donde en primer lugar pusimos los procesos de paz que se han vivido en América Latina en el contexto de las luchas políticas que los han permitido y a partir de ello el horizonte que abren en posibilidad de disputas democráticas. También estuvimos anterior, a propósito también del análisis de las distintas fuerzas políticas de, nuestro, de nuestra América, las luchas políticas de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, los procesos constituyentes que se abrieron, y cuáles son las enseñanzas que nos dejan, digamos, a futuro, y en términos también de los retos que le dejan a las clases populares, a los pueblos, a las distintas luchas para la construcción de, de futuro. En esta ocasión estamos en, el, en la tercera mesa, les decía, que lleva por título Correlación de Fuerzas y Formaciones Estatales en América Latina, que tiene como objetivo proponer una lectura integral de la conflictividad social considerando las correlaciones de fuerzas existentes en las distintas formaciones estatales de nuestra América. Para quienes están aquí y pudieron revisar previamente el programa, solamente avisarles que hubo un cambio en la programación. Eh, originalmente estaba programada la participación de Efraín León, un, un servidor, por causas de un problema personal que tuvo un ponente en la mesa anterior, no pudo viajar, digamos, eh, compañero haitiano. Entonces, mi presentación tuve que darla ya en la mesa, en la mesa que sucedió antes del horario de comida. De una forma tal que en esta ocasión eh, solamente estarán presentando los compañeros Julio Gambina, de la Fundación de Investigación eh, de Investigaciones Sociales y Políticas de Argentina. Bienvenido, Julio. Eh, Mabel Twites Reis, directora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, también de Argentina. Bienvenida Mabel, un gusto que estén aquí. Y Marina Machado, eh, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, de Brasil. Bienvenida Marina, un gusto, porque además tengo la fortuna, no solamente de conocerlos y de haber aprendido de ellos, sino de tener una, una amistad y de poderla cultivar. Así que esta es una mesa entre amigos, una mesa entre compañeros políticos que tenemos la misma, la misma problemática, la misma problemática común y el mismo interés por poder intervenir también desde cada una de nuestras realidades sociohistóricas particulares en el devenir de nuestra, de nuestra América y en la construcción de un futuro para nuestros pueblos. Las intervenciones, eh, 20 minutos de intervención, se darán en la modalidad, en la modalidad que ustedes ya conocen, durante 20 minutos, les pediré que primero expongan para que después abramos una ronda de preguntas donde incluso nosotros mismos podemos participar también en, la, en, en el debate que espero sea muy rico para poder continuar, digamos, con el desarrollo de nuestro foro. Así que, Julio, muchísimas gracias por estar aquí. Te doy la palabra. Muy bien. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Un gusto enorme la disposición del escenario es fantástica. Hay que mirar izquierda. No, no, no, no, no, no, no. no. Desde acá. De hegemonía, de hegemonía hasta acá. Intentamos que se vinieran todos para acá para tener un diálogo más cercano, pero la voluntad popular es la voluntad popular. Efraín, me quedo con las ganas de escucharte. Esta mañana no pude estar pensé que ibas a estar acá, y estamos muy bien acompañados, es un placer enorme compartir esta, esta mesa. Tanto Marina como Abel son dos compañeras militantes, desde hace muchos años tenemos espacios compartidos de militancia, y bueno, espero que se pueda dar un debate interesante. Correlaciones de fuerza y formaciones estatales en Nuestra América. Yo le cambié ese nombrecito a Nuestra América. Son dos categorías. Por un, lado. Por un lado, lo primero remite al Estado, y la primera pregunta que yo haría es ¿de qué Estado hablamos en nuestra América? En términos generales hay que hablar del Estado capitalista, pero hay nuevas formas, la Constitución boliviana, la Constitución ecuatoriana, nos hablan de un Estado plurinacional, y es un debate que se abrió en la Constituyente chilena. Entonces eso abre todo un campo de discusión teórico, político, sobre qué es el Estado plurinacional, e incluso en el marco del debate del Estado capitalista. Cuando uno piensa en el origen de los Estados capitalistas en nuestra América, uno piensa en, en Bolívar y en San Martín, por ejemplo, ¿no? como, como dos personalidades muy importantes de la constitución de los Estados nacionales en un proceso revolucionario, pero que tenían un proyecto político, que era el nuestro americano que era un proyecto continental, no era un proyecto argentino o colombiano, o boliviano, quieran llamarlo, sino que era un proyecto integrado, incluso con disputas. Está el abrazo, por supuesto, pero también eh, la división de responsabilidades, de tareas. Y en ese plano voy a la segunda categoría, que es el tema de la correlación de fuerzas. Que la correlación de fuerzas no es estática, la correlación de fuerzas se construye, Digamos que la construcción del de sujeto político del proceso de transformación de revolución es un tema clave. Entonces no puede pensarse el Estado contemporáneo, el Estado capitalista realmente actuante en América Latina y el Caribe, sin pensar los sujetos que contribuyen a constituir este Estado realmente existente y la confrontación con este Estado capitalista existente. Por eso hay que pensar el Estado y las democracias realmente existentes en nuestros países. Digo esto porque las democracias realmente existentes son relativamente nuevas. Nosotros venimos de larguísimos periodos de procesos de dictaduras militares, donde tenemos estados autoritarios, estados terroristas, incluso algunos estados que surgen de la votación popular también tienen esta orientación de carácter terrorista. Quizás... En la experiencia colombiana, sea la más adecuada para pensar estos términos en, en ese plano. Entonces, la, la democracia es una democracia en el capitalismo. Es una democracia que valida políticamente a la relación social de explotación. Es una, eh, es una forma política para darle aliento a la producción y reproducción de las relaciones capitalistas de producción. Entonces tenemos un Estado que juega un papel que tiene una, eh, una orientación, un, una función que llevar adelante, que es la de producir y reproducir la lógica del capital. Es decir, la lógica de la ganancia, la lógica de la, de la acumulación y la lógica de la dominación. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos qué correlación de fuerzas se generaron en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX. Y en realidad, el proyecto emancipatorio, que se puede discutir cuánto incluía a la población indígena originaria, se puede discutir, es un proyecto que fue derrotado. Y por lo tanto lo que se ha construido desde los procesos de independencia, para acá son formas de construcción del Estado capitalista que se subordina ...a la lógica del capital, que no son capitales locales, sino que son capitales de circulación global. La mundialización no es un fenómeno nuevo. La mundialización está asociado a la inserción subordinada de nuestros territorios, lo que llamamos hoy Nuestra América... ...en la lógica de acumulación de capitales, principalmente europea. Entonces, lo primero que hay que ver cuando analizamos el tema de las formaciones estatales en Nuestra América... Hay que verlo en la dinámica de construcción del capitalismo mundial, como una unidad. Claro, hay especificidades. No es lo mismo el Estado estadounidense en su desarrollo que el Estado de cualquier país de América Latina. Pero todo el Estado estadounidense, el cualquier Estado de país latinoamericano y los demás están subordinados a una lógica de reproducción de las relaciones capitalistas de producción. El siglo XX, por ejemplo y para traerlo al debate latinoamericano, donde muchos hoy tratan de recuperar los años de oro del desarrollismo. Según sea el país, década del 20, 30, 40, 50, 60 del siglo pasado. Ahora, el desarrollismo está asociado también a la lógica de acumulación keynesiana, el estado de bienestar, y suena lindo el bienestar, pero el estado de bienestar fue la forma del estado capitalista contemporáneo en el único momento que la acumulación de poder popular puso en discusión al propio capitalismo. No hay estado de bienestar sin revolución rusa, construcción de la Unión Soviética y aliento a desarrollo de procesos revolucionarios que involucraron a China, que involucraron a Cuba y que involucraron un proceso de luchas insurgentes en toda América Latina y el Caribe. Ya sabemos cómo terminó, pero para pensar las políticas desarrollistas de la CEPAL, Año 48, 49, 50 y en adelante, el estructuralismo e incluso la teoría de la dependencia, no digo la teoría marxista de la dependencia, la teoría de la dependencia en términos generales, tiene que ver con esta concepción de un Estado para promover el desarrollo y por lo tanto en la correlación de fuerza, que es la otra categoría que discutimos, el Estado se constituye como fuerza en disputa. El Estado cumple el papel de la burguesía nacional inexistente. Lo que nunca se desarrolló en nuestros países es una burguesía nacional, burguesía nacional con proyecto político de desarrollo capitalista. Burguesía nacional, si es desde el punto de vista de una burguesía propietaria de medios de producción que actúa en lo local, sí es una burguesía nacional. Pero no es una burguesía que tenga un proyecto de desarrollo autónomo porque ya no es posible desarrollar un proyecto autónomo tal como la ocasión permitió que Estados Unidos de colonia pasara a potencia imperialista. Única experiencia del capitalismo mundial de pasar de colonia a país imperialista. No hay otro. Tiene que ver con las condiciones de la colonización británica, no con la colonización española o portuguesa que es, o francesa o holandesa que sufrimos en nuestros territorios. Por lo tanto el Estado hay que verlo como sujeto, como un sujeto en disputa también es cierto que es un sujeto en disputa pero en esa disputa hay hegemonía el, el, el, el caballo y el jinete tienen una articulación mutua pero el que tiene las riendas es el que domina salvo cuando el caballo se desboca y cuando el caballo se desboca puede tirar al jinete por eso es importante ver el tema en correlación de fuerza en una, en un, en una terminología más clásica diríamos en términos de lucha de clases y dentro del Estado hay ese proceso de lucha de clases porque el Estado se construye para asegurar la reproducción del capital, pero necesita de los fenómenos del consenso, por eso los mecanismos de la democracia capitalista, de la democracia burguesa, que es un tema que recorre los países de América Latina, sobre todo en los últimos años, después de los tiempos de las dictaduras militares. Es importante ver cómo los 60-70 impugnan la hegemonía eh, estadounidense, que se, se viene construyendo sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la época de los desarrollismos, la época del estado del bienestar, es la época en donde el movimiento popular adquiere un nivel de acumulación de fuerza, que va desde el cordobazo argentino a las luchas de Tlatelolco en México, por poner ejemplos que sean visibles, donde el movimiento popular, Revolución Cubana por supuesto de por medio, pone en discusión, el Estado y el proyecto político y de desarrollo económico-social en la región. Y hoy se discute otra orientación. Estamos en un tiempo de bipolaridad. Hay, pensemos lo que pensemos de lo que era la Unión Soviética, había primer mundo, segundo mundo y por eso había tercer mundo. Hoy no hay tercer mundo, porque no hay segundo mundo. Todo se transformó en primer mundo. Es lo que se llama globalización de los últimos 40 años. Entonces el Estado contemporáneo en América Latina, en Europa y en Estados Unidos es un Estado para la reproducción de la lógica del capital en esto que hemos llamado la mundialización. En crisis, desde el 2007-2008 o si quieren desde el 2001 estadounidense. Por eso vivimos tres, tres décadas del siglo XXI en procesos de crisis que ha agravado la pandemia y la guerra actual que está mostrando... Eh, ciertos elementos de desorden en, la, en lo que es, es el gobierno del de capitalismo a nivel mundial. Me parece que son elementos interesantes, sobre todo para recuperar la, eh, la teoría de la revolución. En la mesa anterior yo traté de plantear la recuperación de Marx en este tiempo histórico. Respecto del Estado hay que volver a Marx, a un Marx que en el manifiesto comunista plantea dos tesis que aparecen como contradictorias, pero que recogen el debate contemporáneo. ¿Cuáles son las dos tesis? Una, el Estado debe desaparecer. Esa es la concepción teórica en Marx, desde el manifiesto en adelante, en el, no tiene que haber Estado, tiene que haber una democracia genuina. Pero al mismo tiempo, en el manifiesto, si ustedes ven al final, está el programa, el programa es el tema de las estatizaciones. Y por lo tanto hay un planteo esencial de destrucción del Estado y al mismo tiempo de disputa del Estado para resolver reivindicaciones de la población. Un tema que luego se va a poner en discusión en la Comuna de París y por supuesto se va a poner en debate en todos los procesos revolucionarios con una identificación de revolución con estatización. Olvidando esta esencia previa de destrucción del Estado. Y siguiendo con la tradición de Marx, en esto de destruir el Estado, es muy interesante ver, por ejemplo, Lenin y Trotsky en el planteo de los soviets. Trotsky es el presidente del soviet de Petrogrado en 1905, y es un poder paralelo. Soviet, digo por las dudas, quiere decir consejo. O sea, el consejismo está a comienzos del siglo XX, y es plantear un poder alternativo, es la construcción de otras relaciones para la toma de decisiones en la organización de una determinada sociedad. Pero después, dos décadas después, eh, y, y ya después de la revolución soviética, que es la revolución consejista, es la revolución de los consejos, todo el poder a los soviets, todo el poder a los soviets, todo el poder al consejo de trabajadores, campesinos, soldados a los Consejos Populares para la Gestión de la Vida Cotidiana. No hay tiempo, podríamos analizar qué pasó con eso. Eso desapareció en el trayecto, en el camino, por la asunción de un otro proyecto de desarrollo de las fuerzas productivas y de hecho de las relaciones capitalistas de producción. Pero luego, tenemos a Gramsci, en la década del 20, con el Consejismo Obrero, y Gramsci discute con instituciones del poder, como es el partido y el sindicato. Y Gramsci, que es eh, miembro del partido, miembro del sindicato, construye una concepción teórica de la, del poder obrero en la producción fabril. Y por eso es en Torino, por eso es Turín, el lugar de la acumulación y de la producción capitalista por excelencia. Pero ahí de nuevo en Gramsci, teórico, continuador de Marx, la cuestión de la política se resuelve en lo que Marx llama la sociedad civil. Nosotros hoy tenemos una concepción de sociedad civil que no es la de Marx. Marx en la introducción a la contribución a la crítica dice la sociedad civil es la economía política, o sea, es la relación de explotación, es la producción de plusvalía. El capitalismo no produce bienes de uso. El capitalismo lo que produce son bienes de cambio para la producción de plusvalía la acumulación y la dominación. Y entonces lo que tenemos en Gramsci es una... al estilo de los soviets, de Lenin, de Trotsky, es el poder de las trabajadoras y los trabajadores en la producción material que resuelve las condiciones de vida en términos generales. Me escapo a la palabra superestructura. Pero si quieren entenderlo en ese plano, es, digámoslo de ese modo. Pero piensen en el, en el 69 y el poder operario en Italia. Las, las luchas del 69 en Italia y todas las luchas de los 60 nos muestran también que hay intentos del poder popular de construir nuevas relaciones de organización de las sociedades. Me Vengo al 2001 argentino, y en el 2001 argentino unas puebladas que generaron asambleas populares, que generaron eh, piquetes, empresas recuperadas por sus trabajadores, donde los vecinos en la asamblea barrial intentaban definir el curso de acción en el barrio, mucho más allá que una reivindicación cualquiera. Alguien puede decir, eso es una utopía que duró poco, sí, pero se muestra que la población puesta en acción, los sujetos puestos en acción disputan, y, y muy superior todavía a las empresas eh, recuperadas, donde los trabajadores y trabajadoras demostraron que no era necesario un capitalista para organizar la producción. Obviamente podemos contar la historia de qué pasó con las empresas recuperadas, pero lo que me interesa mostrar en la presentación es que en toda la historia de América Latina y a nivel global, la correlación de fuerzas se construye desde la dinámica popular, principalmente de las trabajadoras y los trabajadores, con la forma que asuman en cada momento histórico. Chile, actual, Colombia, actual, Haití, actual. Yo no sé si en Chile se va a aprobar o no la, la reforma constitucional. Obviamente quisiera que se apruebe, pero lo que estoy hablando es de la dinámica que se genera, termine como termine. Yo quiero que gane Petro el 19, en segunda vuelta, no sé cómo termina. Pero lo que importa es la dinámica que se desarrolla. Porque en Argentina, en el 2001, muchos dicen, bueno, eso volvieron los de siempre. Bueno, pero la dinámica popular que eso generó genera nuevas condiciones en la disputa de la construcción de la correlación de, de fuerzas. Por eso eh, lo que digo, terminando, me queda muy poquito tiempo, es que existe una historia de lucha de clases contra el capital y contra el Estado capitalista. Y ahí se construye la correlación de fuerzas. Esto es la construcción de poder popular. Pregunta, ¿la construcción de poder popular niega la disputa electoral? No. Tiene autonomía relativa, porque todo eso que se define en lo electoral, como foto, como momento, como instante, bueno, depende de qué poder popular haya construido atrás, como dinámica de presión y de un ejercicio popular por las transformaciones. Termino diciendo que pensar el Estado, y no solo el Estado capitalista, sino el Estado de la transición, experiencia del socialismo real, o de Cuba, o de Venezuela, o la que ustedes quieran, de gobiernos progresistas o populares, el Estado también es la burocracia y la corrupción. Y por lo tanto aparatos ideológicos y represivos. Y por eso siempre volvemos a que lo que define es la construcción de poder popular, esa correlación de fuerzas para la transformación. De lo que se trata en todo caso hoy, cuando la derecha reivindica y levanta el derecho a la propiedad privada, yo agrego, de los medios de producción, que nosotros tenemos que volver a recuperar de la forma en que Marx terminó el tomo 1 del capital, que es la propiedad individual, pero con la propiedad social de los medios de producción para pensar una perspectiva emancipadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por tus palabras siempre provocadoras siempre llamando, por supuesto, al rescate de los aspectos teóricos que nos han enseñado a pensar de una manera muy importante y que resultan, por supuesto, muy valiosos también para el tiempo presente, sumamente vigentes. Doy la palabra a Mabel Twights, por favor. Bueno, muchas gracias a todas y todos los, los presentes en este en, en este evento tan multitudinario y tan difícil de seguir como suelen ser los este, eventos tan multitudinarios de los que recurrentemente nos quejamos pero <risa> decimos cantamos loas a, a, a, a, a que seamos tantos con tanta actividad y con tanto pensamiento y el problema es que no nos podemos escuchar para debatir y el otro problema que puede ser un problema o al revés una virtud es que tendemos a, a coincidir mucho. Es muy difícil este, pelearnos en una, en una mesa en claxo porque eh, la mayoría de nosotros y nosotros vamos planteando eh, enormes coincidencias. que Es muy bueno porque necesitamos construir una masa crítica de pensamiento que no se quede encerrada sino que salga hacia afuera. Que, sea la que constituya una usina de pensamiento que dé disputas muy fuertes en un momento como el actual. Entonces, eh, me parece que yo voy a seguir en esto a un, a un profesor, pensador, un intelectual de primera niña en la Argentina, Horacio Giverti, que en los 90, cuando en una revista en Argentina, que sigue saliendo, que se llama Realidad Económica, publicábamos y eh, discutíamos contra el neoliberalismo y decíamos, pero qué más voy a decir, esto ya lo dije en el artículo pasado, no sé cómo hacer, y él decía, no importa, hay que seguir, porque los liberales vienen desde, desde los años 30, diciendo sus mismas cosas, su, sin cambiarle casi una coma, y este, en algún momento encontraron su, su situación, su, su eh, ventana de oportunidad social y política como para ponerlas este, en práctica. Entonces este, a veces nos escuchamos diciendo cosas similares y decimos pero vale la pena y siempre vuelvo a recordar a Horacio Giverti y su eh, eh, aliento a que sí las dijéramos, pero cada vez con mejores argumentos, con mayor refinamiento en cuanto a la capacidad persuasiva y además con el nutriente fundamental que es que ese pensamiento esté anclado en las realidades sociales y políticas en las que nos movemos. Es decir, no, no, no se trata de que nos sentemos todos aquí a pensar algo este, maravilloso que pueda oponer al pensamiento a los pensamientos de derecha, sino que ese pensamiento esté en permanente diálogo con las prácticas sociales y políticas que se desarrollan a lo largo y a lo ancho de cada una de nuestras sociedades, con las diferencias y los matices. Y la enorme multiplicidad y diversidad. Si hay algo que eh, creo que nos nos convoca, es encontrar en la diversidad aquellos núcleos en común. Creo que lo que más nos hace falta, y eso sí que este es un evento interesante, eh, que podamos encontrar aquello que hace del respeto a la diferencia y de el, el, la, la celebración de lo que es distinto, eh, un espacio para incluir lo común lo que nos nos permite golpear todos juntos, es decir, en la medida en que podamos eh, respetar nuestras diferencias vamos a poder también encontrar aquellos núcleos de, eh, que nos permitan golpear en común porque si hay algo que nos está faltando es golpear en común y golpear muy fuerte. Nosotros venimos de, en América Latina y por eso es, es lindo, ¿no? ya lo dijo, lo dijo recién eh, Julio, hablar de correlación de fuerzas es hablar de la dinámica relacional del poder el poder es relacional, pero es relacional, pero es complejo y contradictorio. Porque dentro de los campos uno habla de correlaciones de fuerza y generalmente en términos muy generales habla de la correlación entre el campo popular y los sectores dominantes, este, cómo es esa relación de poder. Y dentro de estos campos también hay múltiples miradas y variaciones que no siempre son este, unívocas. Porque si algo que sabemos es que no hay ninguna realidad material de la cual devenga por sí misma ninguna forma de comprensión de esa realidad ni ninguna acción política ligada a ella. Es decir, la, los momentos de crisis son momentos en los cuales ese, el suelo en el que vivimos parece temblar mucho más que lo habitual, donde la exigencia de pensar y ser consciente eh, eh, se, se hace más acuciante, sin embargo, las formas de interpretarlo, de cómo concebir y comprender por qué nos pasa lo que nos pasa, no son siempre las mismas. Son, al contrario, un objeto mayúsculo de disputa política, cultural, intelectual y moral, como decía este, nuestro querido Antonio Gramsci. Entonces, en este sentido es que hoy advertimos, luego de un de periodo de ascensos y reflujos de luchas populares en la región, la necesidad más imperiosa que nunca de poder encontrar eh, formas de dar esta batalla intelectual y moral. Eh, todos sabemos brevemente, ¿no? es decir, lo, los padecimientos que sufrieron nuestros pueblos como consecuencia de los ajustes estructurales que se hicieron en la región en los años 90, generaron, protestas, rebeliones, este, algunas muy fuertes, este, y de ese magma de rebeliones, algunas de estas este, potencias populares plasmaron en gobiernos eh, de carácter popular que impugnaron con mayor o menor profundidad este, al, al, al capitalismo, y sobre todo al neoliberalismo, más, más que el capitalismo, al capitalismo, a su forma neoliberal, para ser más exactos. Eh, y no solo que hubo un momento, eh, que hubo un auge del cuestionamiento al neoliberalismo que plasmó un gobierno, sino que las ideas de cuestionamiento al neoliberalismo circularon en general por la región. Entonces, era el momento eh, rosa-rojo este, del, del comienzo del siglo eh, que todos este, vivimos porque... Eh, es bastante reciente, algunos más chiquitos veo algunos, pero la mayoría este, eh, lo, lo, lo ha podido constatar. En ese sentido, eh, esta ola favorable a la democratización social y política, que se fue expandiendo entre eh, la región, se empalmó con un ciclo económico global que supuso el aumento del boom de los precios de los commodities que exporta la región y la posibilidad de captura de alguna parte una porción de esos recursos, para redistribución social y para paliar este, algunas de las este, más este, crueles eh, eh, situaciones en las que vivían nuestros pueblos. Entonces, eh, esto fue mm, importante y eh, sirvió, mm, por un lado, para, para, para paliar necesidades más urgentes, pero a la vez sirvió para profundizar los modelos de, de producción y de extracción de recursos eh, de la región eh, que habían sido este, asentados ya desde los, los años 90 y antes también. Entonces, eh, esto fue algo que, que generó, eh, por otro lado, la posibilidad de que se capturaran recursos sin necesidad de entrar en confrontación mucho más fuerte con los sectores dominantes de la región. Entonces fue más o menos fácil, este, pero aún así todo, eh, recordemos que para las derechas sociales y políticas, aún esta restricción de, de, de recursos y aún este, este acotamiento eh, limitado de su, de su capacidad política, de su capacidad de dominación política, fue visto como sumamente este, perturbador y muy tempranamente empezaron a tratar de organizarse y de resistir todo intento de avance popular eh, en un sentido que, mucho, eh, que para, eh, en muchos aspectos parecía... Más preventivo que real, es decir, hacían grandes negocios, les iba bien, pero estaban muy desconformes por el temor que ciertamente eran conscientes de que la encrucijada iba a llevar a un momento en que, para seguir satisfaciendo demandas populares crecientes, había que avanzar este, sobre la, la, la distribución de la riqueza, que es como se dijo muchas veces ya en, estas, en, esta, en esta conferencia, este, la región más desigual, América Latina es la región más desigual del mundo, entonces donde la, la captura de este, los, los ricos, de la, la proporción de, de, de la renta generada colectivamente es cada vez más grande. Esto eh, supuso que en la medida en que la crisis internacional generó restricciones, bajaron los precios de los comodos, empezaron a aparecer las restricciones, las, las protestas este, se acrecentaron. Y había, en este sentido, las protestas sociales, ¿m? las protestas este, populares y las protestas de las mismas clases medias y con el, con el caballito de batalla de la corrupción que, que lo hemos vivido, este, empezaron a tomar la calle y capitalizando esos descontentos. Esos descontentos generaron, por ejemplo, que este, Triunfara Bolsonaro en Brasil, Macri en la Argentina, Piñera volviera al gobierno de Chile eh, y, y virar a la derecha el, el electo eh, este, eh, Lenín Moreno en, en Ecuador cuando había sido elegido por, eh, por, por representar a, a, a la fuerza de, de Correa. Eh, esta situación generó una enorme cantidad de debates sobre hasta qué punto había tenido un fin completo el ciclo progresista, si era un ciclo, no todos esos esos esos debates y llegamos así a, al bueno 2018 la irrupción del de, de, de, de, de, el triunfo en la elección de AMLO aquí en México parecía generar algún sobre todo después de los años en que eh, fue frustrada la posibilidad de que México se incluyera en esa ola gubernamental de gobiernos progresistas y llegaba casi como a destiempo, eh, sin embargo eh, en el 2019 vemos una serie de luchas populares este, muy intensas, en, como decía, como comentaba recientemente, eh, Haití, Ecuador, como Julio dijo, ¿no? Eh, en Haití, en Ecuador, en Perú, en Colombia y en Chile, que fueron las, las maravillosas movilizaciones de, eh, de octubre del 2019 que se prolongaron hasta plasmar en la, en, en, en la convocatoria a una, eh, a una constituyente y en el triunfo en las últimas elecciones de eh, una coalición de izquierda eh, encabezada por Gabriel Boric. Y en, en Colombia, bueno, la recomposición de fuerzas y por primera vez que ya es, sí, en sí misma un hecho histórico, el triunfo de la izquierda con Gustavo eh, Petro y el pacto histórico en Colombia, y ahora con la expectativa de cómo se va a poder sortear esta elección y si se va a poder eh, este, derrotar a este candidato este, de derecha que que los, las compañeras y compañeros colombianos sabrán mucho mejor que yo explicar y calificar. Pero eh, la situación de esto que nos deja un poco de, de, de sabor más, más este, optimista, ¿no? es decir, pensar que hay alguna posibilidad de cambio, eh, chocan contra, sí, un panorama global que es muy complejo. La pandemia, y ya también se dijo hasta el hartazgo, no, no, no, no voy a abundar en eso, generó una, eh, un proceso de desigualación social inédito, como nunca ha visto, ¿no? es decir, algo este, enorme en la desigualación eh, este, social a escala planetaria, la concentración de la riqueza de una manera este, inédita, y con ello una insatisfacción muy generalizada y como un eh, cuestionamiento a la globalización, sin que inversamente, la, la contrahegemonía este, de la globalización, la alti, a, alter mundialización, hubiera podido ganar realmente la delantera en la medida en que no logró constituir algún ámbito de construcción política que permitiera conducir de alguna manera este, este rumbo. Entonces, eh, lo, todo lo dinámico que tuvo el, el movimiento altermundialista mundialista en, en los años... De los, de, fines del siglo pasado, comienzos de esto, con sus foros, y bueno, y con la riqueza de la diversidad y la multiplicidad, eh, faltó que esa multiplicidad pudiera encontrar, a, como decía al principio de mi intervención, formas de articulación de lo común. ¿no? Es decir, pensar en lo común e ideas fuerza sobre lo común que este, estuvieran este, anudando esta perspectiva. Por el contrario, eh, vemos que las derechas, Empiezan a encontrar, por, son muchas diversas, conservadoras, liberales, reaccionarias, donde hay muchas derechas, más viejas, más nuevas, recuperando ideas este, ya arcaicas, este, algunas ya son casi precapitalistas en sus, en sus este, eh, apreciaciones, en sus este, apelaciones, sin embargo, están logrando amalgamarse bajo una mirada muy fuertemente eh, anticomunista, aunque ya el comunismo no, no existe como tal, pero sí antisocialista, anti lo común, anti lo colectivo, y exacerbando un individualismo muy este, importante que tiene también una base material sobre la que interpelar. Y yo me quería detener en esto porque eh, justamente eh, la... Las relaciones de fuerza no se juegan en el aire, se juegan en formas materiales de vida y por eso las formas alternativas de pensamiento que debemos proponer tienen que estar basadas en las formas de vida que tenemos y no en las que soñamos o las que nos gustaría construir. Estas son muy buenas como formas de pensar el futuro, pero ningún cambio materialista puede partir de algo que no sea la realidad concreta de los pueblos concretos, sus luchas concretas, sus sueños, sus intereses y sus necesidades. Entonces, eh, y esas necesidades eh, tienen que ser eh, correlacionadas entre las distintas formas de vida, es decir, nosotros... Vinimos de un, de un ciclo que en el que también eh, hicimos mucho esfuerzo por entender eh, los la, mod modos de vida comunitarios de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, sus demandas, este, sus, sus perspectivas, sus ofertas culturales, que son valiosísimas, pero que tienen un problema, el problema de su réplica en contextos urbanos desarrollados que no encuentran una validación más que en un sueño y no en una realidad concreta. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantearnos es cómo generamos sueños en función de las necesidades concretas que tienen sociedades urbanas, sociedades donde la desnaturalización de la vida común se produce por definición misma de la vida en la que estamos y con lo cual las formas de lo común requieren un proceso de trabajo político, ideológico, cultural, muy grande. Muy grande porque lo común en las sociedades capitalistas contemporáneas no se da naturalmente. Lo natural es, la razón neoliberal es que vivamos cada uno autogestionándose a sí mismo, compitiendo con los otros como como capital este, humano eh, personal para competir en el mercado y donde aparecen estas ideas que amalgaman lo conservador de los lazos morales individuales familiares, más arcaicos, ¿eh? y lo público queda limitado al este, árbitro para que cada uno pueda competir mejor su car la carrera individual. ¿no? Y esto pesa mucho, ¿y pesa mucho dónde? ¿No? Por eso decimos hay un momento de gran preocupación por qué pesan, por qué avanzan. Porque hay segmentos muy importantes de nuestras poblaciones que por la dinámica del desarrollo capitalista han quedado por fuera de toda protección. Entonces encontramos segmentos más pauperizados a los que se asiste, ¿eh? porque bueno, el susto que se han pegado de las rebeliones populares, hace que sepan que la gente tiene que comer de alguna manera y que hay que ayudarla. Entonces hay este, líneas, incluso en los países más atados al neoliberalismo clásico, se establecieron este, políticas sociales más o menos inclusivas o con ayudas de algún tipo, porque se sabe que esos segmentos sociales los necesitan. Ahora qué pasa con todos los segmentos que no tienen trabajo formales, que no acceden a formas de, de, de contratación laboral que les permita una cierta estabilidad en su vida. Esa gente que quedó a la intemperie y que es mucha, que vive individualmente, que trabaja en plataformas, que vive de changas, que, que no recibe este subsidios y atención, y está allí en el medio, es un es un, un, un sector social muy susceptible a los discursos del individualismo, del mérito personal, que aparecen cada vez más presentes y con más llegada a inmensos sectores de la población en América Latina. Y no es solo las derechas rabiosas, como en Brasil de Lula, que lo odiaban las derechas porque les habían subido el nivel de vida a sectores de la población que antes no compartían los mismos espacios, o también en la Argentina, con el viejo odio al peronismo, y a su mirada, lo, lo bueno del peronismo, de su idea de igualación social, eso, eso, esas, esas cuestiones que aparecen hoy, tan presentes, son muy necesarias ponerlas y no autocomplacernos con la idea de este, ofrecer este, estrategias que no puedan ser realmente encarnadas en sujetos reales. Es decir, a veces tendemos a querernos encerrar en nuestros espacios más horizontales, autónomos, pequeños, este, que son absolutamente necesarios, además, como prácticas políticas anticipatorias. Pero esas las debemos complementar, compensar la mirada de la totalidad. Y si no miramos la totalidad, si no pensamos en un proceso que entienda eh, cómo se pueden atar las distintas demandas sociales, respetándolas en su especificidad, insisto con eso, pero encontrándole sus este, fuentes de, eh, de lo común. Es decir, eh, la idea de, por eso hoy está en juego la idea del, del, del Estado como articulador de relaciones sociales. Hay un concepto que no lo voy a tratar hoy, lo voy a tener que lo tengo que tratar en la mesa en la que voy a estar mañana. Eh, la idea del, del, del, del estado como contradicción, ¿no? es decir, el estado es un espacio de contradicción, porque es dominación. Es fuerza, es represión, pero a la vez es espacio de derechos, es espacio de conquistas populares que de ninguna manera pueden ser este, desechadas. Entonces, cuando pensamos, como decía Julio, en la transición, tenemos que pensar en qué formas de articular lo común, lo estatal, que hoy por hoy no tenemos otro, otra forma, eh, están previstas para que las podamos ir empujando, debatiendo, y en eso sí que todavía se bastante, eh, hace falta bastante debate. Bueno, dejo acá y después hacemos. Muchas gracias, Mabel por recordarnos la importancia que tiene en estos momentos la construcción política de lo común y que eso, por supuesto, no va en contrasentido a la reivindicación de las diferencias y de la pluralidad, sino que tiene que ver Justamente con la capacidad política de todas las luchas de poderse articular y poder construir a partir de ello también un proyecto de sociedad. Se vincula con mucha claridad también con la participación de Julio en el sentido de que un lugar muy importante de disputa que tenemos frente a nosotros es la disputa ideológica, la disputa por la cultura, la disputa por lo intelectual, la disputa moral como lo plantea, como lo plantea Gramsci, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra a Marina Machado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, por favor. 20 minutos. 20 minutos. Bueno. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todas. Yo tengo un problema en los ojos, así que estaba con esas y ahora puse unas incluso más raras. Lo siento. <risa> Pero la manera de ver los papeles. Yo tenía la intención de hacer... Otra ponencia aquí, y escuchando a mis compañeros, maravillosos, a quien mucho agradezco por compartir esa mesa, yo lo cambié porque creo que hay, que hay que sentir el ambiente, ¿no? Entonces, yo pensaba en conexión con la mesa de la mañana, hablar en la, en la correlación de fuerzas sobre el incremento del conservadurismo y, y qué hacemos en ese momento. Lo voy a dejar para el viernes y lo voy a explicar. Hablamos aquí de correlación de fuerzas, creo que es bueno empezar planteando desde el punto de vista marxista, qué es el poder. A mi criterio, poder, desde el punto de vista marxista, es la capacidad de organización de la vida social. Yo lo defino de esa manera. Si pensamos en otros aportes teóricos, cuando Foucault, por ejemplo, habla de micropoderes, Podemos pensar también de esa manera que el profesor, soy profesora, en la sala yo tengo la capacidad de organizar la vidita ahí de mi aula, ¿no? de, mi, de mi clase, de mi aula. Pero si pensamos en términos societarios, en términos sociales realmente de la colectividad, la capacidad de organización de la vida social solo la tiene quienes detienen los medios de producción. Porque yo soy una persona, necesito comer, vestirme, etcétera, y para ello, eh, en nuestra sociedad capitalista necesito plata, porque yo no puedo producir mi propia comida. No tengo más el conocimiento de cómo hacerlo, pero tampoco tengo los medios de producción. Así que el poder en una sociedad capitalista lo detiene la burguesía. Y es bueno decirlo claramente, llanamente. Pero... Si partimos de ese principio, para analizar a la sociedad hay que pensar esa reproducción material de la vida porque la burguesía detiene ese poder no porque le dijeron que, que detendría, no por una, un derecho divino, qué sé yo lo detiene en la reproducción material de la vida. Cuando yo estoy, cuando yo estoy comiendo, uh, hoy por la mañana por ejemplo me comí huevos rancheros, casi me mataron, <risa> me los pedí con salsa verde, debería haberlos pedido con salsa roja, <risa> pero yo me los compré. Y aunque no me guste el capitalismo, para nada, creo que se percataron, ¿no? yo no puedo evitar reproducirlo. Cuando me compro mis huevos rancheros, estoy reproduciendo al capitalismo. Y es en la misma reproducción material de la vida, que se reproduce, por lo tanto, el poder de la burguesía. Y como lo decía Mabel ahorita, si queremos cambiar la sociedad, hay que realmente pensar de manera materialista, queremos cambiar la sociedad que existe, no una sociedad imaginaria que yo quisiera que fuera de otra manera. La sociedad que existe es esa. Entonces, entender la manera como funciona me ayuda a cambiarla. Me ayuda a construir fuerzas en la correlación de fuerzas para que, pese a que todo el tiempo yo esté reproduciendo a la sociedad capitalista, yo pueda hacerlo de una manera en la que yo también construya lucha. ¿no? Tener conciencia de eso nos, nos permite construir la lucha. Entonces, ¿dónde está la lucha? A mí me gusta llamar la lucha de vida. ¿no? ¿Dónde está la vida en nuestra sociedad? La burguesía detiene los medios de producción, pero somos nosotros que detenemos la capacidad de creación. Ahí está la vida y nuestra capacidad de creación. Incluso la capacidad de creación, creamos todo, creamos lo nuevo, ¿no? Incluso la capacidad de creación de una otra sociedad que aún no existe, pero que luchamos por crear. De ahí que no voy a caracterizar el conservadurismo, voy a caracterizar la clase trabajadora. Quiero traer algunos datos. Yo no pensaba hacerlo aquí, entonces, por casualidad, estaba revisando un artículo que hice sobre Brasil y tengo aquí datos de la clase trabajadora en Brasil. Voy a traer esos y podemos pensar que reflejan de alguna manera la, la clase trabajadora en términos mundiales. ¿Por qué me parece importante eso? Porque muchas veces, entre los marxistas, hablamos de una clase trabajadora en abstracto. ¿Hablamos de la clase trabajadora como que se en los libros? No. Ahí está la correlación de fuerzas, y hay que cambiar la correlación de fuerzas y, y ya. Pero ¿quién es la clase trabajadora? Y muchas veces creo que en el momento actual de esa crisis, más aún, nos alejamos, incluso como marxistas, de movimientos importantes de la clase trabajadora, porque no podemos verla concretamente como es. Así que... La clase trabajadora, si, si vemos lo, las últimas manifestaciones, las manifestaciones, por ejemplo, de lo, los movimientos negros, los movimientos indígenas, los movimientos de mujeres, son muy fuertes. Y muchas veces son criticadas por tener un carácter identitario que se juzga postmoderno. De hecho, es una posición hegemónica en los movimientos particulares. Y podemos ver en esa conferencia de Claxo cómo de verdad lo es. Pero. La clase trabajadora no existe en abstracto. y la clase trabajadora tiene raza, la clase trabajadora tiene género, y la base del racismo, de la misoginia, es la división racial del trabajo, es la división sexual del trabajo. Si pensamos construir una nueva sociedad y una nueva correlación de fuerzas, creo que hay que tenerlo muy presente, y es una de las tareas principales del actual momento histórico paso algunos datos pensando en cómo se construye el valor de cambio de la fuerza de trabajo ¿vale? ¿Qué es el valor de cambio de la fuerza de trabajo es la base material objetiva del precio de la fuerza de trabajo es decir de los salarios es la base material por la que nuestra sociedad juzga que sería justo pagar la capacidad de que uno trabaje Bueno. El valor de la fuerza de trabajo en nuestra sociedad no es lo mismo para las mujeres que los hombres. Eso planteo yo. Tampoco es lo mismo para personas negras que para personas blancas. Tenemos una sociedad que tristemente considera que las mujeres valen menos que los hombres. Desde el punto de vista ético, y eso se refleja en todas las dimensiones del valor, incluso el valor de cambio. que es una dimensión del valor? Es la dimensión cuantitativa del valor de las mercancías eso es valor de cambio. Bueno, uh, en promedio, en Brasil, para ganar el mismo que un hombre blanco al vender su propia fuerza de trabajo, una mujer blanca tiene que trabajar el 17% más para ganar lo mismo, trabaja 17% más. Yo soy una mujer blanca, ¿no? En Brasil, quizás en Estados Unidos sería una mujer latina. Un hombre negro tiene que trabajar 75% más un hombre blanco para ganar lo mismo. Una mujer negra tiene que trabajar el 92% más, casi el doble del tiempo. Eso tiene una relación con el valor de la fuerza de trabajo. Esos datos vienen agravándose y podemos verlo en términos de, del ingreso promedio real, ¿no? El ingreso promedio real en Brasil de la gente eh, considerada blanca ha caído durante la pandemia y la crisis actual, casi un 7%. De la población negra cayó 13%. Si pensamos que la población negra en Brasil eh, constituye el 56% de la población total, podemos ver las investigaciones oficiales del Estado brasileño de que esa población ocupa solamente el 31% de los sitios que exigen, exigen educación superior. Es decir, el valor de la fuerza de trabajo es distinto. Si pensamos en el precio de la fuerza de trabajo, que tiene que ver con el hecho de que hay una base objetiva del valor, ¿no? por ejemplo, para que todos me entiendan, si yo quiero comprarme un avión y Fernando, que está aquí, que es el único que es el nombre, entonces te voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, es el dueño del avión y yo le ofrezco a Fernando, a cambio del avión, esa plumita aquí, nunca me lo va a vender, porque existe una base objetiva del valor. Un avión que sé yo cuánto cuesta, no que sea de uh, 140 millones de dólares a 170, el precio puede oscilar ahí alrededor de eso, pero nunca va a ser un dólar. La fuerza de trabajo, igual, si hay mucho desempleo, varía el salario. Si hay mucho desempleo, estamos dispuestos a trabajar por un plato de comida, entonces nos pagan menos, a veces menos que el valor de la fuerza de trabajo. En los países dependientes por la superexplotación de la fuerza de trabajo existe una tendencia a que se pague cada vez menos, pero ese desempleo tampoco es igual en todas las parcelas de la clase trabajadora. ¿no? A ver el desempleo, el desempleo para negros en Brasil, un poquito antes de la crisis mundial, no tenemos los datos bien ahora porque el gobierno... Dejó de medirlos, ¿no? Pero para la población negra era del 12%, para los no negros, 8,2%. Si pensamos en mujeres negras, era del 16,7%. Es decir, el doble que para la población no negra. Para las mujeres no negras, 11%. Tras la pandemia, hasta cuando tenemos medido, llegó formalmente a un 18%. En escala mundial, según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres componemos el 60% de la población desempleada. Esa es la clase trabajadora, la real, la que existe. De ahí viene la correlación de fuerzas. Otro punto, si pensamos en eh, el valor de la fuerza de trabajo en términos generales, porque hasta aquí yo estaba hablando del valor de la fuerza de trabajo de grupos particulares de la clase trabajadora. Las mujeres, las mujeres negras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos pensar en el valor de la fuerza de trabajo de la clase trabajadora en general. Porque se suele decir, bueno, el feminismo o la cuestión de las mujeres es un problema de las mujeres. A mí como hombre no me interesa. La cuestión racial es un problema de la población negra o de la población indígena, a mí como blanca no me interesa, no es verdad, en absoluto, para nada, no es verdad. ¿Por qué no es verdad? <ríe> Por muchos motivos, incluso éticos y morales, ¿no? Pero si pensamos materialmente en el capitalismo que existe, hay toda una cantidad de trabajo en nuestra sociedad que no es reconocida como trabajo. Se habla mucho de eso últimamente, así que creo que todos ya lo saben. El trabajo reproductivo. Cuando yo hablaba del valor de la fuerza de trabajo, entra en el valor de la fuerza de trabajo todo aquello que la sociedad reconoce como necesario para reproducirla. Decía Marx que el valor de la fuerza de trabajo es la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesaria para reproducir a la fuerza de trabajo como mercancía totalmente de acuerdo. Pero pensemos un ratico sobre eso, que lo que de hecho compone el valor de la fuerza de trabajo no es algo ideal, sino lo que una sociedad realmente reconoce como necesario. Y ya hemos visto que la sociedad no reconoce como necesario la misma canasta de bienes para una persona negra que para una persona blanca. Bien, la sociedad tampoco reconoce como necesario todo el trabajo reproductivo porque entra al valor de la fuerza, al valor de cambio de la fuerza de trabajo, por ejemplo en Brasil comemos ajos con frijoles, acá se comen huevos rancheros, ¿no? pero entra en el valor de cambio de la fuerza de trabajo el precio de los huevos crudos, pero no se come huevo crudo, hay que ponerle ahí más trabajo para reproducir a nuestra capacidad de trabajar, ese más trabajo cuando no está produciendo mercancías, no es reconocido como trabajo, entonces no es directamente plusvalía, porque no se reconoce directamente como trabajo. Nuestra sociedad simplemente lo invisibiliza, no lo ve, se supone que no existe, pero materialmente existe, lo hacemos todo el tiempo. ¿Cuál es la implicación para la acumulación capitalista de que sea invisibilizado?, de que se actúe como si no existiera. De ser invisibilizado no es reconocido, como yo hablaba, en la composición del valor de cambio de la fuerza de trabajo. ¿no? ¿Hasta ahí? ¿Todo tranquilo? ¿Vamos? ¿Sí? <risa> bueno, entonces, si no es reconocido como necesario para la, la, la reproducción de la fuerza de trabajo, no es reconocido como trabajo necesario en el planteo de Marx. Por lo tanto, todo eso puede ser apropiado como trabajo excedente. No produce directamente plusvalía, porque es más bien una expropiación de ese trabajo. Pero al no entrar en la cuenta, por ejemplo, yo soy una, una dama de casa y no trabajo, que no es el caso de la mayor parte de las mujeres, pero pensemos. ¿tá? Yo trabajo en la casa y no me reconoce en mi trabajo pero mi trabajo no entra en la composición del valor de la fuerza de trabajo eh, de quienes la venden para afuera, mi marido, por ejemplo. Mi sustento se supone que sí, pero mi trabajo no. De ahí que la burguesía, la clase dominante, se apropia de una porción mucho más grande de valor, por el hecho de que ese, valor, de que ese trabajo reproductivo no sea reconocido socialmente como trabajo y no sea reconocido socialmente como productor de valor. ¿no? Muchas feministas plantean que debe ser reconocido, sí debe, pero en la sociedad capitalista lo siento, jamás lo será. Eso es necesario para la reproducción capitalista. Veamos entonces de quienes se lo expropian, quienes lo hacen. Ahí vamos. Um, en nuestra América, las mujeres hacen un promedio de 37 horas de trabajo de cuidados y domésticos no remunerados a la semana. Los hombres solamente tres. Si pensamos, uh, a ver. Si pensamos en términos mundiales, las mujeres son la mayoría en todo el trabajo reproductivo remunerado y no remunerado realizan, según la Oxfam, el 75% del trabajo de cuidado no remunerado, es decir, invisibilizado, en el mundo. Eso representa 12 millones y medio, 12 mil millones y medio de horas de trabajo no remunerado todos los días. Yo saqué una cuenta para un otro trabajo que estoy produciendo y a mi criterio, si fuera pagado, eso sería más o menos una quinta parte del PIB. No estamos hablando de poquito estamos hablando de algo estructural para la reproducción capitalista sin lo cual el capitalismo no puede vivir no existe posibilidad de que el capitalismo deje de ser racista y misógino el capitalismo lo es y necesita de ello para la acumulación de capital hace dos minutos me pasaron que tenía cinco entonces voy a cerrar en tres con lo siguiente eh, hay muchos otros datos posibles para que pensemos cuál es la clase trabajadora real, la clase trabajadora que existe. A mi criterio, lo, los momentos en los que esa clase trabajadora, en la correlación de fuerzas, ha conquistado más derechos en el capitalismo, se han debido a mucha lucha. Parece muchas veces que es concesión, pero la concesión también debe ser conquistada, porque solo nos conceden algo cuando nos tienen miedo. Entonces, las concesiones también vienen de la lucha de la clase trabajadora. La socialdemocracia fue históricamente una excepción, una excepción que incluso en Latinoamérica no se dio de la misma manera. Nunca hemos tenido un Estado socialdemócrata en Latinoamérica. Eso no pasó. En el momento actual de, de la crisis, yo creo que hay dos aspectos, el de la crisis ambiental y el de la crisis de los valores de la modernidad capitalista, que nos ponen centralmente tareas en la lucha de clases y en la disputa por mejores correlaciones de fuerzas. ¿Por qué? La dimensión ambiental de la crisis enseña que ya no es posible la, la vida humana con el capitalismo. Lo que está en jaque es si sobreviviremos como especie, y si vamos a extinguir un montón de otras especies también, ¿no? o si acabamos con el capitalismo porque capitalismo y sobrevivencia humana no, no combinan. ¿no? En, eh, eh, en esa misma dimensión entra en jaque a mi criterio una serie de valores de la modernidad capitalista, y un valor central de la modernidad capitalista, construido desde cuando Julio hablaba ahí del siglo XVII, XVIII, un valor liberal muy importante, es la noción de que existe un sujeto universal, es la noción de que somos todos iguales y eso es también una conquista de los pueblos del mundo porque que seamos reconocidos como iguales en la ley ya es mucho y quiero acordarles de que en Estados Unidos la tierra de la libertad hasta la década de 60 negros y blancos no eran reconocidos como iguales siquiera en la ley y muchos de nosotros no somos reconocidos como iguales hasta aquí pero si pensamos en el poder y qué es el capitalismo a través de la igualdad formal en el capitalismo se reproduce la desigualdad real y esa noción de que somos iguales ayuda a reproducirla, no somos iguales porque no somos todos propietarios de los medios de producción, tampoco somos iguales en raza, tampoco somos iguales en género. Así que les dejo tres tareas que me parece que son importantes en la correlación de fuerzas para debatir. Hay que superar al desarrollismo. Hay que superar a la noción de que más capitalismo nos va a salvar del capitalismo, porque más capitalismo todo lo que nos va a traer es más capitalismo. Hay que superar a la noción de que existe un sujeto universal, porque la clase trabajadora no existe en abstracto. Y hay que lograr colectivamente construir nuevas formas de organización que tengan en claro esos dos ejes anteriores y por lo tanto puedan luchar por la superación del capitalismo. Ahí vamos. Muchas gracias, Marina. Nos vuelve a poner en la mesa de debate la importancia de la consideración de la realidad objetiva para la construcción de futuro y, por supuesto, en ese sentido específico, el papel que en la lucha de clases y en la correlación de fuerza tiene. La, los trabajadores y la fuerza de trabajo no abstracta, sino también en términos concretos, en su existencia concreta. Se vuelve a conectar de una manera muy interesante con el debate de la, lucha, de la lucha ideológica. Ayer en un taller justamente lo que discutíamos era eso, porque ya los trabajadores no se reconocen como trabajadores y al no reconocerse como trabajadores sus luchas no las dirigen en términos de clases, sino las dirigen en otro sitio abonando justamente a la atomización de las luchas de las luchas políticas. Creo que eso nos pone un tema muy interesante para reflexionar, un reto muy interesante para el tiempo presente. Eh, tenemos media hora todavía de tiempo, tiempo muy valioso que podemos aprovechar para comenzar el debate. Así que, si tienen preguntas, eh, propongo que primero se hagan las preguntas de, de ustedes para que después puedan tener tiempo para, para responder. que no tiene ninguna. Adelante. Solo si eres tan amable de hablar en el micrófono, por favor, porque estamos en streaming también, para que puedan escuchar tu pregunta. Hola. Este, quisiera pedirles, por favor, una reflexión acerca del papel de los sindicatos, trayendo a colación todos los elementos que fueron este, expuestos. Pues no voy a repetirlos, pero... Pensando ahí la lucha sindical y el momento actual. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Adelante. Yo iba al baño. pero luego pensé que. Si iba, <risa> Tranquilo, respira ahí. <me> ¿eh? Llegaba. <risa> te quedamos, te sí. <risa> y si sí, tengo preguntas. Este, pensando en todo esto, eh, en los que mencionaba Julio, de las fotos, eh, correlaciones de fuerzas como un proceso de flujos y reflujos, eh, pensar los progresismos, ¿Cómo, ¿cómo pensamos la ola que pasó eh, en, en términos de pues qué tan progresista fue el progresismo? No podemos responder desde ya eh, que hubo un proceso de desmovilizaciones, cooptaciones... Eh. Entonces, eh, la foto, ¿no? Eh, sí, está muy lejos. Y ya se grabó todo esto que dice. Eh, pero entonces, eh, Caracaso, ¿no? Y, y, y Chávez, Maduro. Entonces... Hay, hay un ascenso y hay un descenso, y luego este 2001, y los Kirchner y Macri, y que tampoco se puede decir que Kirchner sea este, un ascenso, exactamente. Entonces, hay gente que lo piensa en, en términos de, cuando subió Peña Nieto aquí en, en México, había organizaciones que decían, bueno, está bien, porque así vemos la cara más dura y podemos reaccionar a ello y ahora que sube López Obrador, piensan, hay, hay otros que piensan, bueno, está bien, este, porque nos, nos da, nos coloca en mejores posiciones para combatir. ¿no? Pero eh, en realidad hay toda una ilusión de progresismo, con esto el desarrollismo este, y, y, y sus ilusiones. ¿Qué lugar juega... Eh, la refutación, eh, digamos, de, de ese progresismo en términos de la lucha de clases. Es decir, es, es importante hoy hablar de Gustavo Petro, eh, o, o bien, o sea, está, está Chile, está Colombia, ahora México, ¿qué, qué tan importante es, es dejar bien claro que esto no va a ninguna parte? Eh, ¿Juega un papel relevante en términos de desarrollar esa lucha de clases, esa es una. La otra es, es más sencilla, más compleja, el, el lugar de la clase obrera, es, eh, ¿es el mismo siempre, o pues sea, es decir, en términos de vencer al capitalismo que es lo que se antoja, eh, el, el sujeto, la clase obrera como ese que tiene, digamos, el control real eh, de, de los puertos, de la banca, de eh, los servicios, ¿no? de los lugares estratégicos, la electricidad, eh, el gas, no, se encata en Bolivia, eh, juega ese rol revolucionario hoy eh, y si ha cambiado, va a cambiar en el futuro, es el mismo que hay de eso. Hay dos preguntas más. ¿Les parecen si las hacemos y después respondemos? Por favor, eh, allá la compañera y luego. Buenas tardes a todos y todas. Liliana Pardo Montenegro, Bogotá, Colombia. Eh, hay un, digamos, de las intervenciones, un hilo de secuencia y claramente allí se está trabajando el materialismo histórico. Hay unas coincidencias y diferencias desde la perspectiva marxiana o gramsciana, y creo que es precisamente la que se reivindica desde Brasil, y es, estamos y seguimos preguntándonos cómo ha sido la lucha de clases de los propietarios de los medios de producción y de la clase de trabajadores asalariados, y en ese sentido, cómo el Estado en América Latina se ha precisamente puesto en situación de la clase trabajadora durante las últimas décadas. Allí hay dos casos, Brasil y Argentina, casos en los cuales digamos, toda la sustitución de importaciones generó un proceso de industrialización que realmente permitió tener una clase trabajadora con unos derechos y unas garantías que no se tienen el resto del continente. Podemos hacer alguna excepción con México, tal vez, pero no tenemos la misma caracterización que se tiene desde Argentina y Brasil. ¿Cómo podrían ustedes caracterizar a la clase trabajadora durante las últimas dos décadas o tres décadas, desde 1991, para poner, por ejemplo, una fecha o una línea de tiempo, a la fecha de hoy y ¿Cuáles han sido las variaciones en los distintos gobiernos que no han llegado a ese estado de bienestar? O que tal vez ese capitalismo serio intentó imitar ese estado de bienestar socialdemócrata europeo. Gracias. Una última intervención de este lado. De una vez si aprovechamos el tiempo. gracias No, estaba, bueno, hice la pregunta muy cortita, pero pensando, ¿no? La necesidad del asedero para la construcción política de lo común, pensando la concretud de la clase traba trabajadora y pensando, bueno, la estructura del Estado históricamente y la relación con los sindicatos, pero también hice la pregunta pensando en una noticia que recién había leído, que del aumento en Estados Unidos de la aprobación sindical y de la y de, de la sindicalización actualmente pensando en Estados Unidos como una siempre no algo como una, una tendencia posible pues, eso. última pregunta Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas sí, tardes todavía. Este, Fíjense que es muy interesante lo que comentaba la profesora Mabel acerca de la discusión de lo común y, y muchas veces es interesante porque eh, dentro de los movimientos hay como una, una apropiación de esa concepción en relación de lo público. Ese es como un debate que trae la, la Escuela de la Benemérita de Puebla, más o menos lo desarrolla, a veces como que no lo acaba de cuajar en, en ciertos debates dentro de los movimientos, ¿no? porque es como que tiran algo que ellos quisieran explicar, pero que los movimientos van por allá, ¿no? ya, ya les dieron tres patadas a ellos, ¿no? Y lo interesante con eso tiene que ver, por ejemplo, con algunas discusiones respecto si lo común tiene que ser necesariamente gestionado por el Estado como un campo en donde se está disputando no sólo quién ocupa los espacios de decisión, sino de qué tipo de concepciones se están construyendo desde los movimientos y cómo esas concepciones pueden ir influyendo en políticas de Estado, es decir, que las concepciones de lo popular sean elevadas a términos de políticas públicas o de dirección estatal. Ahí el problema es, por ejemplo, en México, eh, con esta llegada de la 4T, a veces la 4T absorbe o fagocita esa discusión de lo público respecto a lo común o a los bienes comunes, pero no acaba de cuajarlo porque es muy difícil salir de la lógica de la dirección del Estado como un campo de, de profesionales, intelectuales que están por encima de lo popular, separadas de lo popular. Y en ese sentido es difícil para los movimientos sociales organizados disputarles. ¿no? Les comento, por ejemplo, algo que pasó en la Ciudad de México en la pandemia algunos de los compañeros que nos dedicamos a estas unas de las cooperativas, ¿sí? nos llega una invitación de otra cooperativa diciéndonos que vamos a manifestarnos a la Ciudad de México para que nos den apoyo. Decía, pues sí está bien, vamos todos, queremos un apoyo. Pero nosotros les comentamos, bueno, ¿de qué nos sirve movilizarnos en esos términos? si lo que nosotros queremos es que oh, queremos formar un consejo consultivo de cooperativas de la Ciudad de México para poder incidir en la manera en cómo ellos deciden repartir esas partidas no pues ahí sí ya fue más difícil podernos poner de acuerdo tal que nunca nos pudimos poner de acuerdo y no fuimos nadie ¿no? justamente por esa dimensión porque no estábamos en ese momento y creo que todavía no lo estamos eh, educados en estos términos de distinguir a qué se refiere lo público y lo común. Y eso es bien interesante porque de alguna manera nos permite traer a colación ciertas discusiones que, que a veces no están, sobre todo en esta perspectiva más, este, o más crítica respecto a esas, a esas discusiones. ¿no? Sí, a veces, este, por ejemplo, ¿no? acaban diciendo que todo es despojo, ¿no? De, Dicen ellos, hay un despojo de la decisión política, bueno, no es porque en principio lo hayan tenido, sino en realidad es la construcción de una violencia estructural que durante siglos no te ha podido permitir decidir. No es que te hayan despojado, simplemente tú eres un sujeto político que así nació, naciste despojado, ¿no? Entonces tampoco lo discuten sobre otra cosa que abundaban aquí sobre el, la, la discusión de la implantación del modelo este, meritocrático y eso ahí sí fíjense que había que precisarlo porque por ejemplo en México también la 4T tiene mucho esa noción de avanzar sobre ese discurso pero para evadir ese, eh, ciertas problemáticas que el Estado mexicano no quiere cumplir porque eh, si en el campo del urbano los hermano, se eh, demanda cualquiera eh, o algunas dimensiones de este tipo, ¿no? Pues es que quiero pavimento. Ah, no, es que eres un aspiracionista, ¿para qué quieres pavimento? A ver, estar más en contacto con la naturaleza si no tienes pavimento. O Suena absurdo, pero digamos, va en ese sentido. ¿Cómo poder disputarles a ellos <risa> esa dimensión de malutilizar o? O sea, utilizar esta, estas concepciones para desviar la atención de problemas que son profundos, pero que están eh, revestidos de ese discurso de izquierda, ¿no? O sea, si sí hay que hacer una crítica a la meritocracia, pero no echar en el bote del agua sucia, o vamos a tirar el agua sucia con el bebé. Eh, una, una dimensión de los movimientos sociales que tienen, que está muy presente, que es la idea del esfuerzo propio en términos que el esfuerzo propio está encaminado en fortalecer los lazos comunitarios. Y eso es algo que el movimiento cooperativista reivindica, ¿no? esta capacidad individual de agencia de generar lazos comunitarios y para ellos es como, eh, ok, yo te doy como gobierno progresista siempre y cuando deleves la capacidad de decisión que hay. Bueno, eso sería todo. Muy bien. Eh. Pues muchas veces tenemos tiempo para responder, cinco minutitos, pero con mucha libertad. Les propongo que sea en el, en el orden inverso, ¿no? Para que haya cierta cierta equidad, por favor. Marina. Bueno, sacarme eso para hablar porque yo empiezo con la pregunta de los flujos de reflujos y, y la ola progresista. Muy eh, rápidamente, ¿no? yo iba a hablar de eso y no hablé porque cambié la ponencia, pero a mi criterio uh, se puede caracterizar la época actual que vamos viviendo como una época de ofensiva de la clase dominante. Y quiero hacer énfasis a la palabra ofensiva, en mucha parte ya hablé sobre eso, porque ofensiva es distinto a contraofensiva. Ofensiva es ofensiva abierta, es decir, que ya no están en la defensiva. En ese sentido, desde la última crisis orgánica de los 70, me parece que en los flujos y reflujos vamos de alguna manera en un reflujo. Mucha gente apunta a mayo de 68 como momentos de ascenso en la lucha de clases, y de hecho lo fueron, pero en medio de una gran crisis orgánica capitalista y hemos perdido mucho espacio. De hecho, desde allí me parece que hemos venido perdiendo espacios. Estamos en un gran reflujo porque... El capitalismo se reorganiza como neoliberalismo, y el neoliberalismo no es nada más un, un paquete de medidas de económicas, políticas, sociales. El neoliberalismo es, es el mismo tejido del capitalismo. El neoliberalismo es la forma de reproducción del capitalismo. No podemos elegir, no podemos decretar, como se hizo aquí, por ejemplo, el fin del neoliberalismo. ¿no? Porque el neoliberalismo solo termina con el capitalismo en ese momento. ¿no? Solo hay fin del neoliberalismo con el fin del capitalismo. Entonces, eh, si pensamos en una periodización de eso, en los 70 el capitalismo estaba en franca crisis, ¿no? pero tenía que reconfigurarse para sobrevivir. histórico de, de, de, de acumulación de capitales y, y la, los, los sectores de, de, de, de los países subdesarrollados que no han alcanzado siquiera estándares mínimos. Eso este es también es importante que lo. Que lo planteemos y lo dejo para discusión. Hay muchas otras cosas que estoy con lo común. Este, queda. La palabra. A Julio le quedó el común, el socialismo, quedó bien quedado. No, no me tengo Miren, dos, dos temitas que plantearon las personas. Marina empezó por el lado del poder. El poder. Y Mabel empezó contando un anegro de ¿eh? Horacio Givert. Ustedes no saben quién es Palacio. Horacio Fiberti en el año 73, 74 era el secretario de Agricultura. Yo era un jovencito en esa época, ni a color, ni pelo, no, no era blanco como ahora. Y en una reunión que estuvimos con Horacio Fiberti, que era un señor al que queríamos mucho los pobres, amable, y era un progresista de esa época, de esa época. La pregunta que le hicimos es: ¿qué tal es estar en el poder? Y la respuesta de él fue: es estar en el no poder. Es decir, quedaba claro que no alcanza con ganar las elecciones, que no alcanza con llegar al gobierno, que hay que tener un poder popular tan gigantesco, tan grande, para hacer las transformaciones del caso. Salvador Allende ganó las elecciones con el 33% de los votos, lo golpearon. Chávez ganó con el 66% de los votos. Ahí está, más allá de lo que se diga Chávez, Maduro y demás, ahí está Venezuela... Y ahí está Cuba, porque si vamos a hablar de problemas en la vida cotidiana, Cuba está lleno de problemas en la vida cotidiana. Sin embargo, ahí eh, no se llegó por elecciones, no estoy diciendo, ya lo dije en la exposición, no es que las elecciones no valen, sino que lo que define es el poder popular, la disputa del poder. Después se pueden cometer muchos errores. Fidel Castro dijo, uno de los grandes errores que cometimos es el igualitarismo. A mí me sorprendió cuando lo escuché decir eso porque eso era utópico. Había que resolver una masa de producción para transformar la realidad de otra manera, y no lo hicimos. Dijo Fidel en el 2005, el peor error que cometimos los revolucionarios fue creer que sabíamos que era el socialismo. Eso viene por tu reflexión. El socialismo, la lucha por el común, todo eso es creación popular. No puede venir de un funcionario, de una planificación económica, es una creación popular. Y muchas de las preguntas hay que verlas en dinámica de la lucha de clase global. ¿Cuándo estuvo el capitalismo a la defensiva? Porque se habló de la ofensiva. ¿Cuándo estuvo a la defensiva? En términos globales, del 30 al 80. ¿Por qué del 30 al 80? Porque había Unión Soviética. Yo sé cómo terminó la Unión Soviética. Lo sé ahora. Pero en aquel momento era un proyecto que disputaba la transformación de la sociedad, que expropió las tierras, que se propuso un proceso de colectivización. Hoy uno lo critica fácilmente, es como relatar el partido el domingo a la noche. Tendría que haber puesto a este jugador a este otro, pero bueno, hay que estar en la cancha, hay que hacer los goles, hay que atajar lo que te hace el otro. O sea, hay que ver esa dinámica. El capitalismo tuvo un solo momento de defensiva, por eso Keynes y el Estado de Bienestar. Keynes no era socialista, aunque Marshall y Pigou, que Pigou es quien lo reemplaza a Marshall en la cátedra de Economía Política, es eh, Pigou el que hace la crítica al socialismo de Keynes y lo califica de socialista. Porque fueron las políticas reformistas, las políticas de Estado de Bienestar, pero el estado de bienestar es defensiva a la ofensiva del pueblo, de la forma que fue. Ah, pero estalinismo, ah, pero industrialización compulsiva. Lo que quieras, vamos a discutirlo para no cometer esos errores. Pero la lucha de clase es concreta, con sujetos muy concretos. ¿Quiénes son los que hicieron la revolución bolchevique? Algunos pueden decir, bueno, fue un golpe de Estado. Era un grupo minoritario, Lenin y los bolcheviques. Hicieron un puch. ¿Se hicieron del gobierno? Pará, había una dinámica popular de lucha. Es como creer que la revolución cubana se hizo desde la Sierra Maestra. Se hizo desde la Sierra Maestra, se hizo desde la huelga del directorio estudiantil y las huelgas en la universidad. Es una dinámica popular que está en Rusia, que está en China, que está en Cuba, que está en la dinámica popular. Dicho eso, voy a la segunda cuestión. El mayor logro de lo que llamamos neoliberalismo, y me cuesta mucho llamarlo neoliberalismo, pero lo hago por, por facilidad de lenguaje, porque ni es nuevo ni es liberal no es nuevo porque son las viejas ideas de la escuela neoclásica, de la escuela austríaca de la liberalización de la economía, el libre cambio, el alca, era tan viejo como el libre cambio, miren si no tiene antigüedad el tema y encima este, no es nuevo y tampoco es liberal porque existe la dominación de las transnacionales, los monopolios, pensemos en las vacunas, en el Big Pharma la acumulación de ganancias en vacuna. ahora aumentó el gasto militar. y si hay inflación y sube la pobreza, y aumenta el gasto militar. Y si hay algo improductivo, es el gasto militar. ¿Para qué sirven las armas? ¿Para matar gente? Explíqueme, ¿para qué sirve? No sirve para nada más que para reproducir la lógica del capital. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el mayor mérito, el mayor logro de lo que llamamos neoliberalismo, fue destruir el imaginario de que se podía construir alternativa. Margaret Thatcher, there is not alternative. No hay alternativa. Carlos Menem en la Argentina, subió con el voto de los trabajadores. No hay alternativa, hay que ir para donde va el mundo. Se cayó el muro de Berlín, chau, no existe más el comunismo, el socialismo, hay que ir a la transnacionalización de la economía. Y busquen en todos los países. Y se desmoronó, el imaginario de que se podía luchar por otro mundo posible, por eso el 2001 nos entusiasmó el Foro Social Mundial con Otro Mundo es Posible, pero acá el 1 de mayo se hizo el Foro Social Mundial, y una gigantesca movilización obrera popular del 1 de mayo que terminó en el Zócalo, al finalizar un compañero toma el micrófono y dice para inaugurar el Foro Social Mundial nos vamos atrás de Santo Domingo, dos cuadras atrás, y nos encontramos con una mística de 200, 300 compañeros este, haciendo la mística cuando podríamos haber organiz... iniciado el Foro Social Mundial al final de un mítin espectacular del movimiento obrero con unos discursos espectaculares contra la guerra, contra la pandemia, un nivel de organización que a mí me sorprendió de movimiento obrero popular en la calle. Y digo obrero popular, en esta dinámica del, de la pregunta del sindicato de Fernando, porque el sindicato también es una institución como la universidad, como la escuela, como muchos ámbitos que está en disputa con las clases dominantes. Y la mayoría de los sindicatos se subordinan a la lógica del capital. Y hay que construir un nuevo sindicalismo. Por eso, Gramsci en su momento confrontó con el partido de izquierda y con el sindicato de izquierda. Y para dar un ejemplo mexicano nomás, el sindicato mexicano de electricistas creó la nueva central de trabajadores, articulando sindicalismo independiente, clasista, aquí en México, y el sindicato mexicano electricista articula las reivindicaciones de los trabajadores que fueron despedidos por decreto a mil trabajadores de una noche a la mañana, lo articula con el movimiento de usuarios de la electricidad, y la reivindicación que levantan es el derecho a la energía. También piden aumento de salario, por supuesto, pero la reivindicación no se queda en el aumento de salario, van por el derecho a la energía, porque la energía es un derecho. ¿Y qué ha pasado con la energía? Pasó de ser energías estatales a energías privatizadas. Y por lo tanto hay un proceso de mercantilización de lo que es un derecho, como se mercantiliza la educación, como se mercantiliza la salud. La respuesta de la organización popular. Me encantó la experiencia que vos dabas de las cooperativas y ese debate. En la Argentina hay cooperativas de vivienda de autogestión. De propiedad colectiva. Y eso ocurre en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad de ostentación, de grandes barrios donde el metro cuadrado cuesta 6.000 dólares. Ahí al lado hay viviendas construidas con la autogestión, disputándole espacio a la mercantilización del de, eh, negocio inmobiliario. Y encima con propiedad colectiva donde no te dan la propiedad privada de la vivienda. Sé que hay experiencias en cantidad, que incluso nosotros, y acá digo como intelectuales que estamos, no generamos las sistematizaciones necesarias de las respuestas de organización del movimiento popular para difundirlas y mostrarlas. La nueva central de trabajadores nació a instancia del modelo de la central de trabajadores en la Argentina que nació en los 90 que incluye no a sindicatos, sino también a agrupaciones y a individuos, a mujeres y a hombres, trabajadoras, trabajadores, incluso indígenas originarios, y prostitutas, lo digo con ese nombre en sentido provocador. ¿Qué quiero decir? Que hay que repensar el tema del sujeto, de la clase obrera. La clase obrera ya no es ese trabajador de mameluco de la época de la revolución industrial, incluso posterior con seguridad social, sino que el pueblo trabajador es la inmensa mayoría. Fíjense el debate que hay ahora con el trabajo remoto. Los trabajadores no están de acuerdo por la superexplotación que supone. Los patrones tampoco. Las grandes transnacionales están pidiendo que los trabajadores vuelvan a la oficina porque es una forma de controlar. Porque el trabajador en su casa no es controlable. Y por lo tanto está en discusión. Hay planteos en el mundo de reducción de la jornada de trabajo, no de la lucha obrera solamente, sino de las propias patronales, para ejercer un mayor control sobre los trabajadores. El tema del control del trabajo es fundamental en el capitalismo. Me parece que estoy yéndome de, del tiempo, pero respecto de las preguntas, una última sobre la cuestión del, del progresismo y demás. Hay que mirar más la realidad, hay que mirar más la realidad. Marx no diseñó la Comuna de París. Marx se sorprendió con la Comuna de París y la analizó, y la analizó críticamente, la saludó, la reivindicó y la criticó. ¿Y qué pasó? El poder lo culpó a Marx. El poder lo culpó a Marx, porque ese es el ideólogo. Por eso, esto que dije recién, los intelectuales estamos desafiados a generar síntesis de las realidades y hay mucha realidad que nosotros no, no hacemos visible y necesitamos visibilizar más lo que hacen los pueblos indígenas, lo que hacen los campesinos, campesinas, trabajadoras, trabajadores. Hay una experiencia espectacular de economía popular. Cuando nosotros en la Argentina en el 2001 nos desayunamos con los piqueteros, ¿qué eran los piqueteros? Trabajadores desocupados. Las piqueteras, ¿qué son? Trabajadoras desocupadas, que actúan en el territorio y que incorporan la experiencia histórica en el sindicato. Ahora, el sindicato, como la cooperativa, como todo, depende en qué estrategia de poder se encoluda. Y si el principal logro del neoliberalismo es haber destruido el imaginario popular por las transformaciones sociales, la tarea de la etapa es en los sindicatos, en las cooperativas, en la universidad, en la fábrica, en todo territorio, recrear las condiciones de poder popular para confrontar a la ofensiva del capital. Ya hemos tenido experiencia de movimiento obrero popular que puso en defensiva al capital. Bueno, esa es la tarea. ¿Cuánto nos va a llevar? No sé. El año que viene se cumplen 50 años del golpe de Estado de Chile. Y ahí nació el neoliberalismo. No empezó con Thatcher ni empezó con Reagan. Las políticas de Chicago, el monetarismo, empezó a ensayarse con terrorismo de Estado en el cono sur de América. Y con especificidades de las dictaduras propias. Todavía estamos en esa etapa, Mabel usó la expresión derrota, hay que escribirla, fuimos derrotados históricamente. Y encima, pensemos lo que pensemos de lo que pasó en la Unión Soviética, la, de, la caída de la Unión Soviética del 91 supuso también una destrucción de imaginario popular. Y hoy, síntesis, con esto termino, por eso es que hay una ofensiva del capital que se expresa teóricamente en estas llamadas derechas, en, en los austríacos, en los neoclásicos, en los liberales a ultranza, y sigue todavía un imaginario que es posible reposicionar el eh, estado de bienestar. Y eso está en el Vaticano, y el Vaticano disputa consenso de la sociedad, y eso está en los demócratas de Estados Unidos. Por eso el planteamiento de un New Deal, un New Green Deal, como que se puede resolver el tema con el cambio del patrón energético, que dicho ese paso con la guerra, fíjense cómo Europa se pega un pie, un tiro en el pie, y vuelve a contaminar el ambiente reproduciendo lógicas productivas de mayor contaminación, con el petróleo, con el carbón, y por lo tanto queda una tercera posición, que es la crítica de la economía política y la crítica del capitalismo, que es recuperar a Marx en el siglo XXI, y generar todas las condiciones para desarrollar sujetos para la transformación social, sin una construcción de una subjetividad que organiza y transforme la realidad, no hay síntesis teórica ni política, y por lo tanto el progresismo tiene, el, creo que hablaron de ilusión, el progresismo tiene el problema que quería, quiere cambiar el capitalismo desde adentro. Sin comprender esto que decía Marina, que el capitalismo se reduce a la reproducción de la lógica de dominación, que es esta forma de exacerbación de la explotación de la fuerza de trabajo, y cuenta, aún siendo el Estado un instrumento en disputa, con el papel del Estado para la represión y cuando puede para el consenso social. Y vaya si no hay una cantidad de elementos desde las redes sociales, desde Hollywood a Netflix, para reproducir el consenso de la población en un imaginario de que esto es lo único que hay. Y como dijo Thatcher en su momento, no hay alternativa. La alternativa existe, está en la construcción cotidiana. Por eso di el Sindicato Mexicano de Electricistas, la nueva central de trabajadores, el primero de mayo, hace muy poquitos días, acá en el Zócalo, como expresión de que movilización, organización hay. Que nosotros no la saquemos a luz, no la hagamos más visible, es un problema también de una derrota que acompaña al campo académico, que también se acomoda en función, perdón, por ser muy provocativo, en función de las becas, de los papers y de lo que supone ser aceptado por la dinámica del poder en los ámbitos académicos. Hasta ahí. Muchas gracias, Julio, por este cierre. Gracias, Mabel, también por tus últimos comentarios. Marina, muchas gracias. Pues queda con mucha fuerza subrayado que la correlación de fuerzas está viva, que es dinámica y que la fuerza que tenemos nosotros en nuestras manos, por supuesto, es la fuerza popular. El cambio en las correlaciones de fuerzas en el presente, por supuesto, no está escrito, sino es un camino abierto, un camino abierto a la historia. Y tenemos entonces un enorme reto todos frente a nosotros. Un saludo realmente a este llamado que la mesa mantuvo desde principio a fin. Con esto cerramos esta tercera mesa. Eh, les pedimos por favor que no se vayan. Vamos a iniciar prácticamente de inmediato la última mesa de este foro eh, que tiene como, eh, como título América Latina en el interregno entre la guerra y la paz. E aí